Suscríbete y dale a la campanita Bueno, bueno, bueno Muy buenas tardes, noches Madre mía, la que cae, la que está cayendo Y la que puede caer uh, El tema de... Bueno, tengo varias preocupaciones que me habéis comentado Para ver qué pienso Qué haríamos, qué no haríamos No sé Es complicado, ¿vale? Es muy complicada la situación El tema de Paxos para que deje de emitir BUSD, empieza a cerrarse el círculo en torno a Binance, uh, bueno, mmm, vamos a ver cómo esto va evolucionando, esto puede ser un cisne negro o no, bueno, de momento, mmm, dejan de emitirlo, más allá de eso, tampoco es que pase nada más, ¿por qué dejan de emitirlo? ¡Ay, Dios mío! Pues que la empresa pondría fin a su relación con Binance para la stablecoin con paridad en dólares. Entonces, si quien da la paridad en dólares, que es Paxos, dice que pasa de Binance, ¿cómo convertimos eso en paridad? ¡Ostras! No sé. De momento, Paxos, ¿qué dice? que todos los tokens BUSD existentes permanecerán totalmente respaldados y canjeables a través de Paxos Trust Company hasta al menos febrero del 24 es decir, a lo largo de este año todo eso tiene que desangrarse y convertirse a X lo que sea ¿vale? eso de momento por, por esta parte entonces bueno hay que estar muy atentos hay que ver los movimientos que se están haciendo ahora veremos cómo está BNB eh, que claro, lo afectado en principio es Binance. En fin, bueno, decía Malcolm X que la educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Es decir, que si tú quieres saber algo de todo esto, fórmate e infórmate. Con quien quieras, con quien te salga del mino, como decimos siempre, pero que lo hagas, copón. Bendito. Bien, eh, más cosas que teníamos por aquí. Tengo aquí cosas que me habéis preguntado que son tremendas, ¿vale? Hoy creo que, que es un día complicado. Me dice que Dícora 79 que, ¿qué opinas de los eh, ovnis derribados, la inteligencia artificial, la guerra, todo lo pasado anteriormente y la nueva economía basada en las CBDCs y criptomonedas? Que algunas eh, hemos visto pues, que corren sobre Ethereum. Y que bueno, pues a ver qué pasa con esto. ¿no? Bueno, en principio, lo de los globos y los ovnis y las mierdas está derribadas, me parece una puténtica payasada. Me parece que, que encima de las cadenas le estén dando lo que le están dando. Me parece increíble. Es un. y, y tú más. Eh, no sé si es, susto, es Pero es que me, me parece una broma. O sea, es decir, políticamente, lo que estamos viviendo en general me parece una auténtica broma. Eh, la corrupción que hay política judicial eh, en la puñetera calle, me parece una auténtica broma. Es decir, todo me parece me parece de coña. Entonces, bueno, pues eso. La inteligencia artificial, ¿qué os digo? A ver, la inteligencia artificial no existe. A ver si nos... Eh, esto es algo que tenemos que tener en la cabeza. A día de hoy... Eh, no es más que un aprendizaje, son eh, órdenes dadas, órdenes hechas, eh, opciones de, de, de una cosa u otra, de elección. Pero mientras no tengan mientras no tengan eh, esa autosuficiencia, no es una inteligencia artificial. ¿vale? Lo están llamando así, pero no lo es. A día de hoy todavía no lo es. El tema de la guerra es otra payasa teledirigida. Eh, nos quieren meter en más, me oye, en más rollo. Mm, ha salido un poquito rana aquello de vamos a globalizarlo todo y vamos a controlarlo todo. Y en el momento que eso ha salido rana es cuando ya las guerras. Eh, en momentos anteriores hemos visto, eh, yo creo que, bueno, pues por ejemplo con, con la guerra de Irak, Bush, uh, eh, bueno, pues ese triunvirato que hicieron con, con Blair y con Aznar eh, esa payasada tan grande, pero que al final entraron sin siquiera resolución de las Naciones Unidas en Irak en su día. Eh, bueno, pues eso nos demuestra que van a hacer lo que les haga los cojones. Que quieren hacer lo que les haga las narices en cualquier momento. Y al final, eh, bueno, yo no soy. No a la guerra, ni mucha, ni mucho menos, ¿vale? Yo ¿no? cuando tiene que haberla, la tiene que haber. Pero todo esto está teledirigido. Está teledirigido está manipulado y está. Bueno, hoy ver, por ejemplo, los telediarios diciendo que eh, no va a haber recesión en Europa, que todo va fantástico, que encima España está a la cabeza, pues me parece un poquito de risión todo, ¿no? Que no están subiendo prácticamente ya los precios. O sea, bueno. En fin. Luego la nueva economía mmm, basada en las CBDC, pues creo que ya lo he dicho varias veces, esclavitud, control y más esclavitud. Vamos a pagar antes de comer, con lo que nos sobre ya veremos si podemos comer. Van a ver hasta cuándo cagas. Si gastas más de la cuenta vas a ser un mal ciudadano y te van a quitar puntos. Cuidado. Esto parece una utopía que es algo que, bueno, bueno una utopía no una distopía de futura y demás pero es que cosas peores hemos visto y al final, solamente con el hecho, en mi modo de ver, ¿eh? solamente con el hecho de que se pueda hacer, ya me parece terrible y lo que, bueno, pues algunas CBC corran sobre Ethereum, pues nos dice él pues lo que ya pensábamos ¿no? pues que Ethereum es una eh, red administrativa que se va a utilizar que va a seguir viva, que en el próximo eh, Bullroom tirará y tirará bien entonces, bueno, pues creo que hay que tenerla en mano. Luego, por cierto, Diego, nos pide, Diego Restrepo, lo veréis en el vídeo de ayer, nos pide en comentarios ayuda, está desesperado, ¿vale? Porque, bueno, pues tiene un problema con su cuenta de Hotmail, eh, eh, lo, lo tiene bloqueado, ¿vale? Y Hotmail dice que no, que no lo puede recuperar. Eh, a ver si entre todos le podéis eh, poner en ese comentario del vídeo de ayer, o da igual en el vídeo de hoy que lo, que lo, que lo vea Diego, eh, opciones para intentar recuperar esa cuenta de Hotmail que se le ha ido al carajo, ¿vale? Y bueno, luego también Fernando me dice que si puedo dar mi opinión sobre cuándo debería empezar la criptoprimavera pues para mí la criptoprimavera ya ha empezado eso es lo que ya, ya debería de haber empezado, ¿vale? Ya, para mí se ha adelantado se ha adelantado un poco pero bueno, no es raro porque el, tal y como viene la posible fecha del del Albin, pues es, es bastante normal que se haya adelantado un poquito. Eh, ¿Raro por aquello de cómo está la economía? Sí, sí. ¿Precios que se deberían esperar para lo máximo de la cripto primavera, Yo creo que ya lo vimos. Y eh, se está rondando los 48k aproximadamente, ¿vale? Más o menos, más o menos. Entonces, eh, este punto de pivote que hay previo al siguiente, que ya serían los máximos históricos, eh, para mí, a mi modo de ver, creo que es lo máximo que eh, eh, llevaría en cuanto a la cripto. Posteriormente tendríamos un retroceso hacia atrás, podríamos subir, pa, pa, pa, pa, pa, tener un retroceso y a partir de ahí ya empezar la subida. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo pues, simplemente basado en el histórico anterior, o sea, no me invento nada. ¿Qué pasó aquí? Pues como comenzamos eh, como unos 14-15 meses aproximadamente antes del halving, febrero, este año ha sido enero, ¿Vale? Eh, a empezar a subir poquito a poquito poquito a poquito hasta un porcentaje previo al anterior punto de máximo vale bien pues más o menos nos venía, con las mediciones que hicimos, nos venía a la zona de entre los 45 y los 48K. Después tenemos un retroceso desde ese punto. Ese retroceso, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a soportarnos justo más o menos en la zona en la que estamos ahora, la zona de 25, entre los 25 y los 28.000. Y a partir de ahí, comenzar de nuevo una subida que en este caso empezó aquí, empezó en la zona de 7100, más o menos, Hacia arriba la página el, vino el COVID y nos fastidió, ¿vale? Pero si no, pues esto hubiera seguido subiendo y posiblemente hubiera ido a un máximo más potente del anterior. Eh, me comenta también que sí, bueno, eh, eso cuando se produce, en qué momento se produce, pues va a variar, evidentemente no va a ser exactamente igual, pero ten en cuenta el halving, si tenemos un halving en el 24, y nosotros aquí tuvimos un halving en, en, en, en, perdón, en mayo del 20 fíjate que desde mayo del 20 hasta el máximo que se hizo en abril del 21 todavía pasó un año es decir, no solamente nos queda un año para el halving sino que además nos queda otro año para ir a ese supuesto máximo en el que podemos ir aproximadamente ¿vale? se habla por encima de los 100k sí, yo creo que rondará 100-125k veremos a ver Oye, ojalá todo apunte a que eso se cumpla, pero eh, bueno, mmm, ostras, ostras. Bueno, también hablaba Jonathan eh, del tema de Binance y su moneda estable, pues ya le estamos viendo cómo puede afectar al mercado. Vamos a ver en un momento cómo está BNB. Fijaros, pues por un, por un, en, un, en un instante vemos que la dominancia del BNB está cayendo, ¿vale? Lleva desde el día eh, 21 de noviembre del 22, y estamos en febrero del 23, todas estas semanas cayendo, aquí se recuperó un poquito, aquí cayó, se ha intentado recuperar, pero fijaros, 1, 2 y 3, pam, al escondite inglés. De momento creo que va a seguir cayendo, evidentemente, esto es dominancia, ¿vale? Ahora vamos a ver el precio. Eh, vamos a vernos en diario y vamos a verlo contra, mira, fijaros, fijaros hoy, ¿vale? la que ha pegado, ben. Contra Bitcoin. ¿Cómo está el BNB contra Bitcoin? Ahí, pues, fijaros, castañazo, 6,88%. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahora el BNB, vamos a verlo aquí en altcoins. Mm, pares contra el USD. Vamos a ponerlo en orden alfabético, porque si no, no lo voy a encontrar. mi nombre ponte bien. Al revés. <ríe> Así. Bien. BNB. Bajando un 7,5%. Bajó ya un 6 y pico. Ahora otro 7,5%. Está en una zona de soporte por medias. Un eh, soporte dinámico. Mm, vamos a ver si las explicaciones que va dando Binance son suficientes. Pero no importa, porque todo el mundo va a salir corriendo. Y eso es una realidad. Estamos para intentar pasar. ...este máximo relativo anterior... Eh, ...era posible pasar inclusive este... ...tal y con la carrera que llevábamos... ...pero ha pasado esta noticia... ...y ya sabemos que a Binance le querían hacer un agujero... ...desde hace mucho tiempo... ...desde que se metió con las eh, acciones tokenizadas... ...se lo quitaron de encima... ...el DEFI ya sabemos que, lo, que se lo quieren cargar... ...y que posiblemente se lo, se lo carguen... Eh, ...¿por qué? Porque es el negocio de los bancos... ...señores, no nos equivoquemos... ...es el negocio de los bancos... ...entonces... No van a permitir que eso pase a, a manos de cualquier pringao que pueda abrir un exchange. Vamos a ver cómo termina todo esto, sobre todo porque hay muchas altcoins que pueden sufrir una auténtica mmm, barbaridad. Y cuando digo una auténtica barbaridad, lo digo muy, muy en serio. O sea, no... No sé, es, es, es, es, es difícil, es difícil. Pero bueno. Vamos a volver a nuestra lista aquí, que si no, si no me pierdo con mis cositas. Bien, eh, bueno, Bitcoin. Vamos a verlo primero desde el punto del SP500. ¿Qué ha pasado con el SP500? Fijaros que bajó, remontó la zona de los 4100 otra vez y arriba. ¿Eso es bueno? Sí, por supuesto que es bueno. Eh, ¿Tenemos una línea de tendencia que romper ahí en cuanto a precio? Sí. Tenemos una línea de tendencia aquí en cuanto a romper, en cuanto a RSI, sí, y en ello está. Vamos a fijarnos, ¿vale? Como tenemos toque, toque, toque, ruptura, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa? Que esa ruptura se enfrenta a ese 50% de RSI, está en 55, a ver si cae, si aguanta, si... ¿Vale? Es complicado, pero ruptura en RSI está hecha, si la vemos también, inclusive, en el alerts, ¿vale? Vemos que está verde por encima y rompiendo la línea de puntos rojos. O sea que, en principio, está como preparándose para ver qué hace mañana. Eh, por la parte inferior vemos que también bueno pues tenemos este, este, esta especie de canal aquí que está haciendo un poquito trompetero. Preparándose, preparándose. El Bitcoin, bien de momento la línea de tendencia. ...ahí sigue apoyándose en ella... ...sigue resbalando por ella... ...vamos a ver si sí, el punto de confluencia... ...que tenemos en 21.200 funciona... ...más o menos esta zona que tenemos aquí... ...con la línea de tendencia... ...si no funciona pues ya sabemos que nos vamos al siguiente... ...más o menos ¿vale? Esa es, la, esa es un poco la idea... Eh, ...en la que nos podemos sumergir... ...ir viendo cómo el RSI... ...está haciendo su canal perfectamente... ...aquí lo perdí un poco por abajo... ...bueno pues ahora puede acelerarlo un poquito... ...ya veremos a ver... Eh, y, ...y preparados para la mañana... Sabemos que es un día imprevisible, sabemos que las dos y media de la tarde nos dan esas noticias y que a partir de ahí eh, tenemos que reaccionar. Pero no tenemos que reaccionar de forma inmediata. Es decir, si la noticia es mala, esto va a seguir cayendo. No va a parar, va a ir poquito a poco, va a seguir, entonces no tenéis prisa, no falta. Va, va. Si, si, si, lo, si lo coges aquí o si lo coges aquí, no importa. ¿Vale? Y si la noticia es normal o es buena, esto va a seguir luego subiendo. Pero no importará si lo coges aquí. Si lo coges aquí o si lo coges aquí, ¿vale? Va a haber una diferencia de 100, 200, 300 dólares más arriba, más abajo, da igual. Lo único es que tengas claro lo que vas a hacer, con cuánto lo vas a hacer, qué respaldo tienes y hasta dónde. ¿Vale? Tener claros objetivos. Mañana iríamos viendo objetivos y más cosas. Eh, Ethereum, pues bueno, está haciendo algo bastante parecido. Tenemos una vela de diaria roja, aunque en cuatro horas vale, hemos tenido esta vela verde y ahora está intentando, bueno, pues a ver si esta nueva vela de cuatro horas pues es positiva o qué pasa con ella. La de diario de momento, bueno, pues está roja rojilla. La zona de resistencia no ha podido con ella y se nos ha venido abajo. El total market está rojo rojillo, ¿vale? No es que sea un gran porcentaje, es un 1,5%, pero, ostras, que es un... Empieza a sumar, empieza a hacer pupa. Y la dominancia de Bitcoin subiendo. Quiere decir que hay altcoins que han sufrido el dólar index hoy, ¿vale? Sigue apoyándose en la zona de 50, ciclos, ¿vale? Está más o menos entre la zona, jugueteando. Ya hemos visto como el BNB, pum, está cayendo y las altcoins, pues bueno sufren unas cuantas, vamos a ver las más eh, sufridoras pues el Titan Arena, que ya fue muy bien, pues si recorta un poquito, tampoco pasa eh, nada, porque un día recorte, Kratos, tenemos un 18%, slk Zeller, también un 11%, hay unas poquitas aquí en torno a esos porcentajes, por encima del 5, que son unas cuantas pocas, ¿vale? Mm, más o menos mitad de la tabla, y luego vamos a ir a la parte positiva, porque me siempre Siempre, a Dios gracias, este mercado lo bueno que tiene... Es que hay partes positivas... En primer lugar, los cortos de Bitcoin... ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! Aquí los tenemos... Voy a verlos aquí... ¿Qué tienen? Pues que se han disparado... Empiezan a subir... Señores, eh, ya lo dijimos, ¿no? Que en esta zona, de este punto de vivo de aquí... Empezó a acumular, empezó a hacer aquí su, su lío... Y empiezan a ponerse serios... Ahora tiene una zona de resistencia, ¿vale? Esta zona que tenemos aquí... Aproximadamente... ¿Vale? es una zona de resistencia, vamos a ver que a ver si, si seguimos acumulando por encima de esa zona, ¿vale? que fue resistencia, fue soporte, soporte, soporte, soporte, en línea de tendencia además, bueno, pues vamos a ver qué, qué, efecto, qué efecto causa en ese punto, a partir de aquí tenemos CRV, bueno, con un 14%. Maker, un 12,85. Eso dentro de las DEFI no está mal. Eh, muy ligado a, a muchos proyectos también dentro de la red Ethereum, Muy de la mano una de la otra. Bueno, ahí está. AVE, DOT. Eh, contra BNB y Aave contra el Títer 5%, muy bien. Phantom, un 4,91, muy bien. Polis, también 3,87, bien. FIAR, 3,86, bien. Todas estas que están muy, muy bien, hay que tenerlas muy, muy en cuenta, ¿vale? Porque en días como hoy, en los que está haciendo un poquito de pupa y el dinero se está trasladando de altcoins a Bitcoin y sin embargo estas suben y hay parte del dinero que va a estas, es una muy buena señal. Inclusive Tron, que a mí no me gusta ni un pelo, ya lo sabéis, no por Tron en sí, la cantidad de cosas que puede hacer. ¿Vale? que le está quitando el, el reino a, a, a BNB en cuanto a transacciones por velocidad y por precio, vale, sino por pues, que la lleva, pero al final, mira, con el tiempo parece que va madurando, pues ahí está, ahí está, ¿vale? Muy bien, eh, de la Hashgraph también lo tenemos por aquí, un 1,5%, ITX, Nexo, Pegados, eh. Nexo que se lo querían cargar ahí porque tal, bueno, pues ahí sigue, un bien, un 1,5%. Y bueno, a partir, bueno, Kusama manteniéndose ahí más o menos plano, tenemos ahí varias cosillas, eh, los longs manteniéndose planos, <ríe> no sé, ni suben ni bajan, ni quieren decir nada, ni mienten, ni, ni, ni confirman, ni desmienten. Bueno, básica tensión, token 085, bueno, entonces aquí tenemos las que están un poquito planas y bueno, pues ahí tenemos algo en beneficio. Toca paciencia, mañana toca tener mucho cuidado a ver qué va a pasar a partir de la una y media, dan la noticia antes de la apertura de Wall Street, después de, si la noticia es buena, Wall Street va a meter un pepinazo importante, eh, y con ello, pues imagino que el mercado de las criptomonedas, si la noticia es muy plana o mala, pues ya sabéis lo que va a pasar. Entonces, bueno, estaros muy atentos a ver qué nos dice el señor Powell Ranger, y...